Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las nubes. No de fantasmas este canal ya hemos hablado en diversas ocasiones sobre rituales y estos siempre vienen acompañados con la advertencia de que probablemente lo mejor sea que no atrevas a intentarlo sin embargo el día de hoy una vez más estamos aquí para contarles algunos de ellos y estos tienen la particularidad de que deben realizarse en completa soledad así que pónganse cómodos y apaguen la luz porque estos son tres rituales de invocación para hacer ahora quiero advertirte que yo voy a negar toda responsabilidad por eso Hago para compartir de estos rituales e eh, invocación y bien chicos buenos días o tardes o noches los saludas su amigo dueño de este mismo el canal del de comienzo en el obraje el video advertencia si eres una persona sensible o con problemas cardiovasculares por favor cierra este video engañar al espejo este juego es parte de una leyenda como todos los demás juegos trata de engañar al espejo cómo Pon un espejo enfrente de un lugar donde puedas dormir. Si ya tienes uno enfrente de tu cama, mejor. Acuéstate en tu cama frente al espejo con la luz apagada y una vela encendida, levanta la mano con cuatro dedos. Lo que vas a ver es tu reflejo, pero solo con tres dedos levantados. Si es así, prepárate, porque el juego ha comenzado. Muy bien, ahora puedes hablar con un espíritu. Asegúrate de no darle la espalda al espejo. Haz las preguntas que necesites y escucharás las respuestas. Una vez que hayas saciado tu curiosidad, despídete cordialmente del espíritu e intenta dormir. La leyenda de dónde parte este juego dice que un niño de 12 años lo jugó y le dio la espalda. No lo encontraban y lo buscaron en todos lados. Más tarde su hermano encontró el espejo con tres grietas en un lugar donde no se habían fijado y con sangre escrito. No lo intentes tú también. El ritual del sueño en Japón hay un juego siniestro basado en una leyenda urbana que fue sacado de una noticia real, se llama el juego de Garuma, te voy a explicar cómo jugarlo pero pase lo que pase aquí y ahora quiero advertirte que yo voy a negar toda responsabilidad si algo malo pasa, lo vas a hacer únicamente y exclusivamente bajo tu propio riesgo, lee con atención y vas a entender de qué se trata. Daruma fue una joven mujer japonesa que murió en el baño, para jugar tienes que tener una tina llena, luego procederás a quitarte la ropa para luego sumergirte en ella con las luces apagadas, debe de ser después de la medianoche y preferiblemente el agua en la que te vas a sumergir tiene que estar fría, una vez sumergido debes repetir seguidamente mientras te frotas con jabón, los brazos, el cuello y los hombros. Daruma ven, Daruma ven, Daruma ven. Concéntrate con los ojos bien cerrados, me basta decirte que tienes que estar completamente solo cuando hagas todo esto. Si todo ha salido bien, vas a escuchar ruidos provenientes de la puerta del baño y ese ruido rápidamente se va a transformar en un fuerte golpe que quizás haga temblar el agua. Esto no es otra cosa que una representación fantasmal obligatoria de la muerte de Daruma, la cual tropezó y se golpeó el cráneo contra el borde de su propia tina. No debes dejar de invocarla. Daruma Ben, Daruma ben, Daruma ben. Incluso si de repente sientes que la cabeza de ella se apoya en tu hombro derecho, debes de seguir repitiendo Daruma Ben, Daruma ben, Daruma ben. Si todo te salió bien te felicito acabas de invocar a un fantasma, en ese momento tú te tienes que levantar con mucho cuidado de no caerte y tropezar tú mismo en la tina porque sé de buenas fuentes que Daruma va a intentar de que eso te pase, agárrate bien, sal, sécate y cuando pongas un pie fuera del baño el juego habrá empezado. ¿En qué consiste este juego? Bueno simple y más te vale que seas fuerte y que tengas los pantalones para soportar lo que tú pensaste, resulta que Daruma te estará persiguiendo todo el día y tú tienes que evitar que ella te alcance, cada vez que tú voltees la vas a ver por el rabillo del ojo y aunque tú no quieras mirar hacia atrás lo harás para saber si sigue detrás de ti. Cada vez que voltees ella se acercará más. Para evitar eso tú debes que decir tu que en japonés significa detente, con eso ganarás tiempo para correr lo más que puedas, el juego dura 24 horas y cuando ese lapso de tiempo haya terminado, tienes que decir quita que significa terminó. como hacer un ataque de karate y así romperás el lazo con ella y no las verás jamás en tu vida. En Japón este es un tema muy serio entre los mayores, está prohibido hablar de él y jugarlo. ¿Cómo invocar a Jeff The Killer? ¿Qué necesitarán? 1, un cuchillo de carnicero. 2, una vela negra. 3, fósforos. 4, estar en el baño. Procedimiento. Asegúrate de estar solo en casa y que sea de noche. Entonces, enciérrate en el baño con las luces apagadas, dejando delante el cuchillo, la vela negra y los fósforos. Espera 5 minutos y acostúmbrate a la oscuridad. Una vez logrado esto, prende la vela negra con uno de los fósforos, de tal forma ilumine tu reflejo en el espejo. Ahora, debes mirar fijamente tu reflejo en el espejo, sin parpadear, y decir Jeff varias veces. Pronto lo verán. Espero que el video les haya gustado.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 más y feliz